La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una condición muy frecuente en los adultos mayores de 40 años. En nuestra población, un estudio previo encontró que su prevalencia es cercana al 9%. Adicionalmente, es una causa frecuente de mortalidad en nuestra población, en este momento condiciona la tercera causa de muerte después de la enfermedad cardiovascular y el COVID. Pero su importancia no deriva solamente en la mortalidad, adicionalmente esta condición condiciona una alta morbilidad, años de vida saludable perdidos y un nivel de síntomas que usualmente generan un empeoramiento significativo en la calidad de vida de nuestros pacientes. Un punto adicional que quisiera tratar en esta presentación está relacionado con los 2.640 metros sobre el nivel del mar, altura a la cual nos exponemos todos los que vivimos en Bogotá. Esta ciudad, con más de 7.8 millones de personas, debe albergar una población muy importante de pacientes con EPOC, pero se ha estimado que aproximadamente el 20% de la población colombiana, es decir, cerca de 10 millones de personas, viven entre los 2.000 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esto es importante porque la EPOC ha sido estudiada, creo yo, de manera extensa a nivel del mar, pero los estudios en la altura para conocer Cómo se comporta la enfermedad en el transcurso del tiempo, en el transcurso de la vida de los pacientes, realmente son escasos. Además de prevalente, es una enfermedad bastante heterogénea y compleja. Compleja porque usualmente coexiste con otras enfermedades también de curso crónico y heterogénea porque sus características clínicas y paraclínicas no siempre se encuentran en todos los pacientes. Tomando como premisa que estamos ante una enfermedad frecuente, compleja, heterogénea, una medicina en la que el paciente participe de su cuidado, asumiendo el control de los factores de riesgo, una medicina en la que podamos predecir los desenlaces de la enfermedad en grupos determinados de pacientes. Una medicina que le dé a cada sujeto el tratamiento pertinente y más adecuado para la condición que padece, implica una medicina personalizada, una medicina de precisión. Para poder hacer una medicina de precisión es fundamental conocer los rasgos que estos pacientes tienen, los cuales, como mencionamos anteriormente, no están presentes en todos los pacientes. Por lo tanto, es importante identificarlos para que puedan ser debidamente tratados. De esta manera, nos proponemos ensamblar una cohorte, una cohorte que llamamos CAFÉ, en la que esperamos determinar los rasgos tratables existentes en nuestra población y los determinantes del curso clínico de la enfermedad en este un microambiente especial, un laboratorio biológico que llamamos Altitud, presente en Bogotá y en muchas de las zonas del país. Creemos que este estudio traerá impacto positivo sobre el conocimiento que tenemos de la enfermedad en la altura, encontrando los determinantes, los rasgos clínicos, los rasgos tratables que nos puedan dar las herramientas necesarias para ejercer un tratamiento mucho más adecuado a grupos específicos de pacientes esperamos encontrar rasgos tratables del ambiente por ejemplo que puedan ser modificados par haciendo partícipe al paciente de su cuidado esperamos además encontrar rasgos que puedan ser prevenidos haciendo realmente medicina preventiva al encontrar rasgos tratables que nos permitan hacer una medicina verdaderamente participativa preventiva, predictiva y pertinente, podremos realmente hacer medicina de precisión en nuestros pacientes que tienen EPOC.